Ay, eh. gracias Señor por tu amor. Desde niño siempre me buscaba. Su amor me libertaba, Como todo me le negaba Buscaba salida pero no encontraba La última opción fue mi señor Me libertó y me rescató Yo no lo busqué, él vino y me buscó Y me dio su amor y su perdón La última opción fue mi señor y me rescató La última acción fue Cristo en mi vida Me dio su perdón y su gracia inmerecida Yo no lo busqué, él vino y me buscó Para darme su amor, su gozo y su salvación Él fue mi Cristo que me dio su libertad Me dio su gozo de su amor me dio la verdad Jesucristo es la salida de los de perdición Y me cata tu alma y te da su perdón La última acción fue el Señor, él vino y me rescató De su gracia inmerecida me dio salvación Yo no lo busqué, él vino y y me busco para darme amor y dame su salvación. Yo no lo busqué. El vino y me busco para darme amor y darme su salvación. Yo no lo busqué. El vino y me busco para darme amor y darme salvación. La última opción fue el Señor. El vino y me rescató. Yo no lo busqué. El vino y me busco me dio su amor y su perdón. La última opción fue mi Señor. Y me rescató, yo no lo busqué del vino y me buscó y me dio su amor y su perdón Su amor su perdón Y dio su amor su perdón Me dio su cosa y me dio su salvación hey. Eternamente en Cristo confiando Daniel Pineda, desde niño siempre me buscabas Y con tu amor me libertabas Como todo hombre le negaba Buscaba salida, no encontraba La última opción fue mi señor Me libertó y me rescató Yo no lo que él vino y me buscó y me dio su amor, su perdón. La última opción fue mi señor, me libertó y me rescató. Yo no la busqué, él vino y me buscó y me dio su amor y su perdón.